bienvenidos mentes brillantes bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo muy diferente en un escenario en un formato muy diferente este es un vídeo informativo un vídeo donde quería compartir alguna información de cambio que va a pasar al respecto del canal y el primer anuncio es que voy a cambiar el nombre del canal he estado trabajando, estoy trabajando en crear un curso de aprender alemán paso a paso con lengua materna en el español y para ello he estado buscando un nombre que tenga su propia historia un nombre que tenga un significado atrás y he definido el nombre de Tona Velira para ese propósito en videos más adelante les voy a ir explicando que... por qué ese nombre cuál es la historia atrás el segundo anuncio y ya lo pueden ver un poquito, es que voy a agregar al canal un formato de videos llamados Alemán en la calle, Deutsch auf der Straße, donde los voy a llevar de paseo por entornos diferentes en Alemania para que se puedan hacer unas impresiones todo esto acompañado de vocabulario, de gramática, de expresiones pero un poquito más sumergido en la vida, un poquito más para que sea más cercano a la vida, a la realidad alemana. Estoy muy emocionada por seguir este camino. El contenido de este canal no va a cambiar mucho. Voy a seguir subiendo dos videos en la semana con contenidos distintos de comprensión auditiva, de vocabulario, de gramática, de expresiones. Y me alegro que nos veremos en los siguientes videos. ¡Vistum nist mal!